Lunes de reggae en dimensión, tendremos la visita del grupo Prana para celebrar su aniversario y también hablaremos sobre los hechos suscitados en el festival Natural Fest con invitados especiales hoy a partir de las 18 horas por Avia Yala Televisión bien,